Ya te tranquilito Buenos días mi gente, buenos días por ahí Quiero hacer una directica súper rápido Quiero hacer una directiva súper rapidito, rapidito Vamos a vernos conectados por ahí Compartan por favor que llegue quien tenga que llegar Esta directa y esta situación de Cuba ya me tiene un poquito en pinga Esa es la palabra Y yo soy así, el que no le gusta mi vocabulario que me bloquee ¿Ok? Que me bloquee pero ya, que me saquen de su historial. Yo estaba mirando ahora un comentario de, de la señora Greter, que si tal estuviera en Cuba, ella hubiera hubiera hubiera. Y hay un comentario ahí que dice que si mi abuela tuviera ruedas fuera una bicicleta. ¿Qué manía tienen? De tratar de desacreditar a las personas que hacen dentro de Cuba. ...que tienen más coraje que toda la partida de infladores... ...eso que hay por el lado allá... ...eh... ...todos los que están aquí en Cuba que hacen lo que hacen... ...que saben todos los días a las redes sociales... ¿eh? ...a protestar y a pedir y a exigir... ¿eh? ...y a apoyar... ...a quien tenga que apoyar... ...oye, que le quede bien claro... ...la Marrero no ha salido a ninguna manifestación... ...porque aquí... ...en su municipio... ...no la ha habido... Pero que le quede bien clarito que el día que eso pase, la Marrero va a ser la primera en la lista. La primera. Y prisión con la Marrero. Cuando pase, quien lo haga? Yo voy a ser la primera que voy a salir. Para que no vayan para que no se sigan creyendo más cosas. Que yo soy de redes sociales. Yo no soy de redes sociales. Yo no soy de redes sociales. Yo soy de la caliente y aquí en wow, Agua todo el mundo me conoce y sabe que cuando he tenido un problema, salgo para las calles y lo saben bien. Pero me cae malísimamente mal que quieren hacer leña de la caído. y no me da la gana. Porque las personas que están en las redes todos los días, eh, eh, criticando la, la, lo que está pasando en Cuba, sacándolo a la luz para que todo el mundo lo vea, ¿eh? ...son personas que tienen más coraje que muchos de los que están al lado allá y al lado acá... ...eh, con la lengua metida en las nalgas... ...y me molesta grandemente... ...ay, porque si tal hubiera estado aquí... ...pero no está... ¿eh? cogió el avión... ...se fue, se piró... ...no está aquí... ...los que estamos somos los que estamos... ...y los que estamos hacemos bastante... ...y si no hemos tomado las calles es porque por ejemplo en mi municipio... ...nadie ha salido para las calles... Cuando le toque a jugar pasajero, salir para la calle ahí está la Marrero. Como sé que también va a pasar cuando salgan allá donde están las otras. Está bueno ya desacreditar a los pocos que hacen. Por eso es que la dictadura está tan arraigada. Por eso es que cada día te reprimen más, te despringan más la vida, y tú sin callado y sigas aguantado. Y tú no sales a las calles, y nadie sale a las calles por eso mismo. Porque como tú caigas en una prisión... ni 40 opositores estamos todos los cubanos sufriendo y pasando por la misma hambre y comiéndolos el mismo fango todo el mundo y teléfono que tiene todo el mundo está bueno ya me trae malísimamente va pero por lo menos agradece no critiquen, si no vas a apoyar, por lo menos no critiquen, me caen malísimamente mal, los falsos líderes, esos que salen por ahí, ¿qué hiciste tú cuando estabas dentro de Cuba?, ¿Cuántas, ¿cuántas protestas fuiste tú, saliste a la calle?, ¿cuántas protestas hiciste?, ¿cuántas veces saliste a la calle?, vamos, dejen el cuento, salen unas, haciendo unas protesticas unas cositas, y al otro día están en el avión de los Estados Unidos, basta de hipocresía, caballero, basta ya, basta ya de hipocresía, basta de hipocresía, me tienen cansada, aburrida y obstinada, por eso que la mayoría de las personas aquí no quieren hacer nada, ni quieren luchar, ni quieren hacer nada, porque lo que hacen es criticarlo y acabarle con la vida al pobre, al único que se enfrenta, al único que sale a hacer algo, ¿eh? Y lo he dicho millones de veces, cubanos, cuando veas una protesta, suelta el teléfono y no grabes a tu hermano a la cara que tú eres el que lo estás dichabando. Tú eres el que estás poniendo su rostro y por eso es que caen presos el día de mañana. Por eso es que salen presos. ¿Eh? Esa es la idea, oye, vas a salir a la calle, tapate tu cara, cúbrate el rostro para que no seas un preso más. Es lo único que tiene que pasar en Cuba, salir todo el mundo para la calle. Es como único, vamos a lograr la, la, la, la, la libertad. Salir a las calles, pero preparados, señores. No cometer más errores y no seguir teniendo más presos por gusto. Pero también le digo a todas esas personas que están en el lado allá, eh, que no critiquen más a las personas que están aquí adentro, que hacen más de lo que pueden. Y yo, indignada, indignada, puedo salir y decir algo que sí, que no todos estén de acuerdo, pero yo soy la que estoy aquí rompiéndome el culo. Y tú estás allá echándote fresco en las nacas. ¿Entiendes? Apoyen a esas personas para que tú veas, únense, no critiquen no critiquen, ahora mi amigo yo subí una publicación de, de Ana Meria, ella tiene su manera de hablar y yo tengo la mía, yo tengo la mía, no tengo por qué criticarla, ella ni ella criticarme a mí, ni el otro criticar a nadie, yo soy así, pero tenemos el mismo ideal, el mismo pensamiento está aquí, ¿por qué vamos a criticarnos unos a los otros? Por eso es que el cubano no avanza, por eso es que Cuba no es libre, por eso la dictadura es cada vez más fuerte y ustedes no se dan cuenta de eso. Hacen leña del árbol caído. Compartan mi directa, mi gente. Miren, yo estoy ciega dentro de este país. Estoy viviendo dentro de mi puerta, dentro de mi casa, que no saco de aquí. No saco ni a la esquina por miedo a represión, por miedo a que se metan conmigo. Estoy sola con mis hijos encerrada en este cuarto. Estoy usando, mira... 2.75 de misión estoy en ciega completamente y jamás me he vuelto a pararme en la red a pedir absolutamente nada tengo a mis propios amigos que me puedan ayudar cuando puedan ayudarme ¿Eh? Y es bien triste eso, pedí para muchos y nunca pedí para mí, nunca pedí nada para mí. Estoy ciega, que no veo, y quién coño me agradece todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he salido, toda la guerra, quedado en la calle, mi gente, en la calle, y lo único que me hacen es criticar, ¿por qué? ¿por qué? Si no vas a apoyar, no critiquen, no le den, la, no le den el pie el, el por ¿no? la dictadura. ¿Eh? Porque Dios Darka salió y dijo algo Que quizás a alguien no le convino Ay, porque si fulana estuviera aquí ¿Qué iba a hacer fulana? Si con fulana cuando estaba aquí no hizo ni pinga ¿De qué me estaba hablando? Ay, las patriotas, las patriotas le ponen un galardón Las patriotas son las que están aquí comiéndose la caliente ¿Qué carajo pasa? Está bueno ya de tanta hipocresía Y de tanta mentira Y de tanta cosa Es muy rico hablar desde la comodidad de tu casa Desde la comodidad de la libertad los que están aquí adentro porque hicieron algo mal hecho o porque hicieron algo que a ti quizás no te convino es verdad que da tremenda indignación saber que en la esquina están matando a tus hermanos a palo por salir a manifestarse y que tú te estás tomando una botella de ron es bien duro es bien duro porque nosotros estamos luchando la libertad de todos los cubanos no de la, no, la, no de la nuestra solamente ¿entiendes? eso duele eso duele y me pongo en el lugar de los bancos porque yo sé que todas esas partes pasan porque yo he salido aquí a las redes y he dicho barbaridades, horrores cuando estoy indignada. Aunque después me arrepienta, ya las dije. Y no las digo para que nadie me apoye, y no las digo para que me den los likes, ni para que se hagan eh, virales, ni mucho menos lo digo porque lo estoy sintiendo. Y lo digo porque no puedo salir a las calles yo sola, que me den una pata en el culo y me metan en una prisión. Pero cuando salga todo el pueblo de Cuba, todo, toda Cuba entera, pueden estar seguros que la marrera también va a salir para las calles no sigan hablando más bobería y no sigan desacreditando la oposición y no sigan hablando de las mujeres que salen ahí valientemente a, a criticar a la dictadura ¿eh? no sigan haciendo esas cosas ustedes tienen que comprender que si no van a ayudar por lo menos no, no destruyan lo poco que nace es muy triste no recibir el apoyo de nadie, es muy triste nosotros estamos aquí comiéndonos la candela sin desayuno, ¿me oíste? sin comer y todavía estamos aquí dando la tarea ¿Por qué no se juntan todos los cubanos que están en el exilio y dicen, vamos a apoyar a todas esas madres cubanas que están pidiendo un medicamento para un niño enfermo? Porque no hay un día que yo no postee un niño que necesita un, un trasplante o un niño que necesita un aviso humanitario para salvar su vida. Pero ahí no tengo like. ¿eh? Ah, pero subo mi carita muy bonita con mi FEMBA colorada y tengo una pila de seguidores. Eso es hipocresía, señores. Hipocresía hipocresía, me interesa más que apoyen y que ayuden si estás en tu posición y puedes ayudar a algo y si no puedes o no quieres, no lo critiques no critiques Cuba va a estar así hasta que tú y yo decidamos, hasta que tú y yo nos unamos y terminemos con esta falsa hipocresía y les voy a decir bien claro todas esas personas que desacreditan a la oposición para mí, trabajan para la seguridad del Estado, porque lo único que hacen es tumbarle la sala ¿eh? Tratar de, de, de derrumbar a esa persona que todos los días se llena de valor para salir a las redes a hablar y a manifestarse en contra de la dictadura. Pero tú, tú, tú sabes de quién yo estoy hablando, señora. Me encantan tus cositas yo siempre las he mirado de lejos. Pero esta vez te pasaste, te pasaste. Si mi abuela tuviera una rueda, fuera una bicicleta. Ay, porque si fulano estuviera en Cuba, estuviera haciendo. ¿Haciendo qué? ¿De qué historia tú me estás hablando? ¿De cuándo saliste tú? ¿Desde cuándo te conoces tú como opositora? No al de lo que no has hecho. Yo llevo 24 años haciendo. Y el pueblo de Cuba no agradece, pero no me importa. Voy a seguir porque la libertad la quiero ganar para mis hijos, para mi familia, para el niño de al lado, para el enfermo, para el anciano que no puede. No para ti que te dedicas a criticar y a desacreditar a la, a la oposición o a los pocos que hagan. en la unión está la fuerza, saludos Marilyn. saludos Dalis, José Antonio, bendiciones, una señora, que eso se lo voy a guardar y se lo voy a tener guardadita por siempre, eh, yo pedí unos espejuelos para una niñita y ella se hizo lo de comprar y se hizo lo de ir y yo ilusioné a la muchachita, ilusioné a la muchachita, no voy a decir quién es todavía, estoy esperando para el último momento y miren, no mandó nada, no mandó nada. Porque seguro que al otro día yo estaba diciendo que tenía unos pomos de ibuprofeno que los donaba a quien quisiera porque tenía muchos y los estaba donando. Si no lo digo en público, ¿cómo la gente va a saber que yo tengo el medicamento? Pero no porque me vano, me, me voy a vanagloriar de lo que yo hago, porque yo he hecho de todo, de todo dentro de la oposición. He dado comida a niños, a viejos, ropa, zapatos, hemos pintado las casas de personas que no pueden se las hemos arreglado su baño. Le hemos dado alimento, pero con los recursos de nosotros, no con los recursos de nadie. Paz y vida y vida, Cuba libre. Libertad para el pueblo de Cuba, que es lo que necesita. No más miseria, no más necesidades que nosotros no nos merecemos, nosotros no somos malos. El cubano lo que no sabe es luchar. El cubano lo que no sabe es luchar nunca, nunca peleó, nunca luchó, deben entender esas partes y lo que está pasando ahora es trascendental, esto nunca ha pasado como el 11 como ahora en Caimanera ¿Eh? entonces cada vez que existe una, una, una posibilidad, que está el rayo de luz ahí prendida, la llama aparecen estas falsas eh, hipócritas desacreditando las pocas que hacen dentro de la caliente dentro de la caliente me molesta grandemente que me critiquen a mí me da tres pitos soy es mal hablar, es verdad, soy así, el que no quiera que no me mire, el que no quiera que no me escuche, yo no estudié, ya hay personas para cada cosa, aquí está el intelectual, aquí está el campintero, aquí está el, el, el, el, el marinero, el comunauta, aquí está cada cual para lo suyo, señores, es bien malo y bien triste ver como tú te rompes las nalgas por el Cuba, por, por el hecho, y que aparezcan personas ahí criticando lo que Nadie de la manera que lo haga. Ven tú y camina de aquí en la caliente. Ven, no hablen más de porque si fulano hubiera estado aquí, fulano no está porque cogió el avión. Y represión, ¿cuál represión? Más represión he tenido yo. Tengo a mi niña enfermo y todavía estoy aquí dando tareas. ¿Qué, ¿Qué me estás hablando? Tengo tres niños y estoy aquí, mira, aquí dura y a la caliente. Dura y a la caliente. Está bueno ya, me da tremenda impotencia. Y me cae malísimamente mal ver a nadie salir a las redes a criticar a nadie. No, me da la gana, no lo voy a permitir. Porque esas mujeres que hoy salen, que salen mañana, que salen pasado a las redes, se están arriesgando la prisión, se están arriesgando su libertad. Está bueno ya la hipocresía. Todo es una hipocresía y una falsedad. Por eso que Cuba tiene que estar como está, porque no hay unión. Lo único que hacen es criticar y desacreditar. Y eso es trabajo de la seguridad del Estado. Eso es trabajo de la dictadura. Está bueno ya. Le ponen un parol humanitario a una persona que necesita salir de este país, que sí es perseguida política y no le llega. Sale mañana la presidenta del CDR de no sé qué barrio y está, mira, en Estados Unidos con su, con su parol humanitario. ¿Qué tan humanitario es el parol? ¿Eh? ¿Quién se pronuncia por eso? ¿Quién ayuda y quién apoya? Vamos, está bueno ya. Está bueno ya, mi gente. Está bueno ya. Bendiciones, Osmari. Ailet, bendiciones, Manuel. Corazón y de mucha unión y de mucha valentía. Es bien duro caer en una prisión y ser olvidado en una prisión. Es bien duro tener que dejar a tus hijos a merced de cualquiera que te los cuide. Por tú caer en una prisión pues, por hacer esto, mira, por hacer esto que yo estoy haciendo hoy. ¿eh? Pero eso nadie lo valora. Cuando te equivocas oh, o dices algo, ah, me has dicho, lo que te cae arriba es un 20 de mayo. ¿Por qué? ¿Por qué? Basta ya de hipocresía, mi gente de Cuba. Basta ya, si no se unen y no cambian, vamos a seguir así una pila de milenios más. Libertad, patria y vida.